Eh, corté grabación porque la máquina dejó de funcionar por alguna razón Intenté meter monedas y no funciona O sea, en el siguiente vídeo os explicaré qué ha pasado con ella Pero se lo he dicho a Plex, me he mandado un audio y se lo he dicho Me una foto, la tendréis por aquí Está un poco cabreado la verdad Y aparte me ha mandado que está como en una ave. O sea, ahora mismo no está disponible, o sea, no me puede decir nada Pero espero que no sea cabreado Tema de máquina, o sea, ¿qué ha pasado con la máquina? Plex no está en casa, vaya inicio de vlog Más raro, pero Plex no está en casa Y tampoco abre su habitación, sinceramente Qué locura, o sea, todo, todo esta felicidad Para nada, yo que pensaba que por un día podría Trolear a Plex por todas las veces que me ha despertado Pero nada chicos, eh, vaya fail Bueno chicos, vamos a revisar toda la casa Porque ¿Por ¿Qué? Porque está encendida la parte de abajo Privado ¿Cómo que privado? ¿Se invita a qué coño? No hay nadie. No hay nadie en esta casa. Me he quedado solo. ¡Ah, no! ¿Qué está aquí misifu? Mis... Mira, chavales, este gato habla. Habla conmigo. O Se le encanta hablar conmigo. Hola, misifu. ¿Ves? ¿Misifu qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Bien? Sí. ¿Qué has hecho hoy? ¿Y eso? Ah, bueno, te entiendo. Ya, yo también. Vale. Bueno, pues te dejo por aquí. Y si no viene de la casa, ¿qué podemos hacer hoy? A ver, tengo una idea, pero hace mucho... ¿Qué quieres? ¿Hola? ¿Estás bien ya? ¡Sí! ¿Qué tiene que hacer la gente en este vídeo? Muy bien, muy bien, sí, sí qué buena es mi chifú. Y chicos, os preguntaréis Jaime, ¿qué tienes preparado para este vídeo? ¿Y por qué el título se llama así? Pues... Sí, chicos, en este vídeo voy a intentar hackear la máquina de Plex ¿Cómo? Os preguntaréis Porque soy hacker, tío, hermano, soy hacker ¡Que soy hacker, brother Nah, chicos, fuera de coñas. Sé que soy payaso, pero tampoco tanto. Vale, el otro día vi un TikTok en el cual, si todo es verdad, podré hackear la máquina de... ¡Yo soy Blaze! <risas> Bro, eh... Si alguien... Me puedo ayudar en esto de la vida porque es que a veces se me va la olla un poco Vale, vamos a ver el TikTok y vamos a intentar hackear la máquina de Yo Soy Plex Y vaciarse la entera Con los peluches que le quedan O sea, mirar todos los peluches que hay y los que hay fuera O sea, literalmente quedan poquísimos Y me encantaría que Plex volviera y se encontrara que está vacía. Y Plex, está viendo esto, es porque te odio, ya lo sabes O sea, yo te odio, soy tu mayor rival, tu mayor enemigo Nada, no, es coño, te quiero Plex, lo sabes Y chicos, vamos a meternos en TikTok ahora mismito Y vamos a buscar ese famoso... Tic tocaso Tic tocaso, tic tocaso Supone que si hacemos esta locura que habéis visto en el TikTok, podremos hackear la máquina de OSIplex y llevarnos todos los peluches. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, que me desmayo, que me desmayo, Julio, que me desmayo. Vale, Plex, te lo juro que no es mi intención. Si pasa, te los quitaré y me iré. O sea, ¿qué esperabas? ¿Que te los dejara? Estás loco, bro. Nada, vamos a intentarlo, de verdad. No sé si esto va a funcionar, pero voy a dedicar este vídeo para intentar hackear la máquina de OSIplex, ya que no está aquí. Y me encantaría ver su cara cuando vuelva y no quede ni un peluche. Así que chicos, vamos a proceder. Voy a intentar. ¿Cuántos.? ¿Cuánto era? A ver, voy a ver el título otra vez Izquierda, izquierda, arriba, abajo, abajo, derecha Izquierda, izquierda, arriba, abajo, abajo, derecha Vale, lo primero es conectar la máquina, si no, no funciona <risa> Conectamos y la máquina está funcionando vale. Izquierda, izquierda Arriba, abajo, abajo Derecha Eh, vale, voy a intentar verlo otra vez porque creo que no lo he hecho bien Voy a intentar hacerlo bien porque creo que no lo he hecho del todo bien Y quiero hacerlo bien, ¿vale? Izquierda, izquierda, arriba, abajo, abajo, derecha, botón, botón Vale, izquierda, izquierda, arriba, abajo, abajo Vamos Izquierda, izquierda, arriba, abajo, abajo, derecha, botón, botón No va... Mi dinero, bro Mi dinero, mi dinero Bro, no va No sé por qué no va, bro Debería ir Bro, no va, tío Qué locura, bro ¿Habrá alguna manera de hackearla, tío? Es que no sé si habrá alguna manera Porque necesito hacerlo O sea, imaginaos la cara de Plex Cuando vea que le he quitado la máquina O que le he quitado Bro, qué locura ¿Pero qué está pasando aquí? Pero, bro Pero, bro pero, Missy Fu, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Missy? ¿A dónde vas? ¿En serio? No jodas. ¡Qué grande! Ya lo sé. <risa>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 Eso no... O sea, se ve que lo que he hecho no es bueno para la máquina Y lo que he hecho es empeorarla, o sea He intentado meter monedas, la he desconectado y me he olvidado de ella Cuando venga Plex la intentaremos arreglar Pero en principio se ha roto Sí, creo que se ha roto No funciona O sea, Plex está súper cabreado conmigo Me ha mandado un odio, no lo voy a poner Porque fliparíais Pero es normal, o sea, se ha cabreado conmigo Y es normal que se haya cabreado Porque la he liado un montón si queréis saber qué pasa a continuación de esto, quiero que dejéis, como ha dicho el gato, 2000 likes en 24 horas. Y de verdad, reventar el vídeo a likes para que intente arreglar la máquina porque no funciona, chicos. Literalmente no funciona, o sea, ha pasado 10 minutos desde lo que ha pasado y literalmente no funciona la máquina, no sé por qué. O sea, algo ha pasado, pero por alguna razón la máquina no funciona, así que chicos, por favor, suscribiros todos al canal... Ya sabéis que podemos llegar en nada A los 20.000 suscriptores no nos queda en nada Si no hemos llegado ya, no nos queda en nada Y, y chicos, por favor Si queréis que sigamos Haciendo vídeos cada dos días Como estoy haciendo, lo que me estoy Dejando a la vida, pero bueno, es lo que hay Para vosotros tiene que haber contenido Y aparte, pues, como sabéis, ya no hago directos en Twitch Ya volveremos algún día Pero en principio, por ahora, no quiero seguir Haciendo directos, el motivo no lo quiero decir Pero... Básicamente prefiero hacer vídeos en Youtube Tengáis contenido cada dos días Fijo, fijo, fijo Y para mí me gusta más, así que chicos Espero que os haya encantado este vídeo, y dándole caña al canal El otro vídeo ha pegado una locura, o son sea, los tres vídeos Que hemos subido nuevos han pegado una locura Uno lleva ya más de 30.000 visitas Muchísimas gracias por todo, de verdad os quiero un montón Sabéis que tenéis mi Instagram en descripción para seguirme, porque ahí es donde subo más cosas Y nos quedan 100 seguidores Para llegar a los 20.000 Así que chicos, darle caña, ya sabéis que os quiero un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós